Que onda gente, en este video vamos a estar jugando FNAF Porque, eh, no sé, la verdad <ríe> eh, Después voy a estar haciendo otros videos Esto es una grabación aparte de lo normal, así que bueno, vamos Jugar FNAF ahora, pero, no Voy a dejar esto acá Tengo el volumen bien alto 5 10 para la fiesta creo que hice. Se ha otra vez. Eso sí no sé qué. <ríe> okay. Bueno. Mañana será otro día creo que hice. Sí. Creo Ok Ok, WTF Que no entiendo qué que pez. Ah, claro con esto Ok Hold Shift para... Ah, ya yeah. Ok A este Ahí esperando la luz. Vamos a cerrar. Ah, ya. Yeah. Ok, vamos a ver qué hora que sigue. Cuatro días para la fiesta. Ok. Ok. Ok. Hay muñecos por acá. Ok, tengo okay, que que Sprintran venga por acá. Okay. ok no me esperaba eso Ah, boludo. Mi hijo, justito, presioné el botón para prender la luz y mi hijo me mató. ¿eh? Oh, uh, uh. Estoy temblando ahora mismo. Ok, no hago no, otra vez. Ok, gracias. Ah, sí. Y Antes de hacer este video estaba entre hacer un video de Minecraft y este video no sé por qué me tarda tanto en cargar para girar la cámara Ok, chicas la verdad no aparece muchas veces pero está apareciendo Bonnie ah si, sí, definitivamente están en la cocina creo que me dan tiempo para revisar acá ambos crean <risa> ok, creo que voy a dejar hasta aquí y aquí ya van 11 minutos Va a ser 20, pero. Nah, boludo. ¿Eh? Si boludo. Si tuvieran la cámara, pudieran ver cómo más asusté. Oh.